¡Hola gatitos y gatitas! Bienvenidos a otro vídeo. Hoy vamos a hablar de dibujos animados para adultos que tienen su versión infantil. ¿Y cómo es eso? Preguntaréis. Pues por ejemplo... Pues por ejemplo, South Park, que empezó en 1997 y, y tres años más tarde, en el 99, empezó Angela Anaconda, que es estilo parecido de animación y también es parecido por las historias que pasan, bueno, aunque no tengan merras, pero en Ángel de Anaconda creo que, sal... Anaconda creo que salían nodistas, por lo tanto tampoco es tan infantil. Bueno, y luego, Padre de Familia también tiene versión para adultos, creo que me he equivocado. Padre de Familia tiene su versión infantil, que sería el mundo de Gumball, pero... Gumball, Gumball, bueno, como se diga, se pronuncie, pues Gumball, eh, claramente veis que es una familia, igual que padre de familia, que es una familia lo que pasa, y claramente el conejo es igual que Peter Griffin, no me digáis que no. Bueno, antes no he dicho que era y también al revés, porque solo hay un caso, que es la excepción del vídeo, que es esta. En... Hicieron Fanboy y Cham Cham, que es la serie infantil Y la versión de adultos es la catalana Jokebox Por el mismo estilo de dibujo y historia friki y cosas frikis que pasan y así Pues Jokebox, Jokebox, Jokebox Es la versión adulta de Fanboy y Cham Cham bueno, creo que el vídeo ha quedado un poco cortito, pero es igual. Eh, ya en la descripción tendréis enlaces a todas las series que pueden encontrarse en legal. Y bueno, las series que se encuentran en legal están en la descripción. Las que no está encontrado para ver legalmente, pues... ¡Al abordaje! ¡Adiós, gatitos y gatitas!